Él esperaba pues que haciera ese ritual que estaban acostumbrados ellos porque eran de religión pagana, que tenían ídolos y que adoraban a dioses ajenos y tenían muchos rituales y para hacer una cosa tenía que hacer mucha comprena y mucha mentira. Pero hoy también puede pasar. Cuanto tú tienes una dolencia, cuando tienes una enfermedad, vas a un pastor que te ponga las manos que ore por ti y que haga una cosa o haga otra pero cuando ese pastor porque lo que he dicho es bueno, ¿eh? no lo confundáis ¿eh? no lo confundáis que es bueno que un pastor suponga la mano si tenéis fe en Dios. y si el pastor es un verdadero siervo de Dios eso no lo olvidéis pero es que a veces el camino del Señor no lo entendemos y si a lo mejor el Espíritu de Dios te está diciendo que cualquiera personica, la más humilde, vayas a él y te ponga las manos y te dice Dios te va a ser salvo. Y dices, no compres esto. No puede ser. Pues hay unos ministerios puestos. Pero si hay unos ministerios. ¿cómo a ir, si Dios me dice que tengo que ir a ese, al más humilde de todos, no, yo voy al pastor más grande al apóstol más grande tengo que ir a ese, pero están equivocando la palabra de Dios la única solución que Él te pone a ti que vayas ante esa persona alabado sea Dios alabado sea Dios y ahora no lo entendía, nada ¿no? Claro que no lo entendía, ves al río de Jordán y lávate. Y ahora dice, pero es que acaso yo soy un marrano que me va, que me, que, que me ha marchado, me ha mandado a que yo me lave. No, yo esperaba que aquí esos rituales mágicos, eso que yo estoy acostumbrado en mi religión, que haga cosas maravillosas, magias, y entonces, claro, entonces sale salvo. Pero que es que nada más no sabía que el profeta. Tenía la palabra de Dios que decía: Así dice el Señor, que se al río de Jordán, y tu carne será limpia. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y ahora, Namar, enfadado, encorajinado con los dientes rechinando por el desprecio que le había hecho el siervo de Dios, el profeta, dice: Pero es que Farfar. Havana, los ríos que tenemos nosotros en Siria no son más limpios que estos ríos de Israel es que al caso yo no me bañaré en mis ríos que están en mi tierra que son más limpios de estos y nos quedaré sano. pues no señor pues no señor porque la voluntad de Dios era que Namán viera su propia vida Amén. alabado sea Dios Amén. Entonces dice que sus criados fueron a él y le dijeron, Padre, si el profeta hubiera mandado cualquier cosa rara, no lo hubieras hecho por tu salvación. Amén. Alabado sea Dios. Pues muchos, muchos no quieren hacerlo. Muchos negamos incluso nuestra propia salvación por negar la palabra de Dios. Por seguir a muchos líderes religiosos que no deberíamos de seguir. Y el Señor te dice el camino de Jesucristo que no hay otra salvación. No hay otra salvación en su nombre. Amén. Pero es que es bueno que sigamos también a los ciegos que son levantados por la palabra de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Yo no quiero nunca confundir a nadie. Yo no quiero confundir. Señor Jesucristo. Amén. Pero la Biblia me dice, escudíñala, a ver si es verdadero. Porque no cualquier pastor puede ser verdadero, ni tampoco cualquier pastor tiene que ser el mustero. Pero a mí me manda que yo escudíñe las, las escrituras, a ver si el siervo que está plantado, si es verdadero o no es verdadero. Me lo manda el Señor Jesucristo. Me dice, cuando Él me dice que escudíñe las escrituras, me está diciendo... Que no me fíe de ninguno, que solo me fíe en su palabra, Amén. que me meta en su camino, porque Él es el camino, Amén. que me meta en su verdad, porque Él es la verdad. Amén. Y entonces, si no me quedo sentado, si cargo mi cruz y le sigo en ese camino con verdad, encontraré la vida. Amén. Alabado sea Dios Amén. y todos nosotros. Y todos nosotros haciendo eso encontraremos la vida. Fuera de Jesús solo hay oscuridad y muerte. Alabado sea el Señor. Entonces el general Namán accedió a ir a la base al río. Y cuando marchó a la base al río, <coughs> Alabado sea el Señor. Mira, tengo que, que decir las siete zambullidas que tiene que hacer Namán que le manda el profeta. Y quisiera que pusierais mucha atención y que entrarais en el Espíritu Santo para entender esto. Amén. Alabado sea el Señor. Dice Namán que fue y se bañó. Bajó. La palabra que a mí me extraña dice que descendió a cumplir la palabra del profeta que le mandaba para bañarse. Y descender, descender a mí ya me está diciendo que algo de la vanidad de Namán ya estaba cediendo alabado sea Dios ya estaba descendiendo ya estaba descendiendo y entonces dice que en la primera zambullida Dios le muestra a Namán el barro la condición del hombre que Dios hizo en Namán alabado sea Dios en la primera zambullida que se metió Namán en, en el río del Jordán, lo primero que dio fue barro, y Dios le mostró que todo hombre es hecho del barro. Amén. Sea rey, sea príncipe, sea gobernador, sea lo que quiera, eres de la misma materia, eres barro porque del barro te sacó Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Y en la segunda zambullida, Dios le muestra a Namán el fango el fango del río sabéis lo que es el chasquí y sabéis lo que le estaba mostrando Dios a Namán todo el pecado toda la condición del hombre fuera de su rostro es peor que chasquí peor que chasquí es y Namán estaba viendo lo que Dios le estaba mostrando en cada zambullida y en la tercera zambullida Dios le muestra los yerbajos los yerbajos que había en el río. ¿Y sabéis lo que estaba representando eso en ese baño de Naamán? Es que él estaba sujeto en las ataduras de Satanás. Estaba sujeto en las ataduras de Satanás. Por, a través de su orgullo y a través de su vanidad y a través de adorar ídolos paganos. Alabado sea Dios. Amén. Y en la cuarta zambullida, Dios le muestra a Naamán. Todo su orgullo, toda su vanidad de condición de hombre inchesato que vive en escuras y en tinieblas en el reino de Satanás. Alabado sea Dios. Aquí ya Dios en el cuarto baño le está mostrando la condición que Namán no se daba cuenta de que era orgulloso, validoso y que no estaba en la verdad de Dios, sino que estaba en escuridad de muerte alabado sea el Señor Amén. en la cuarta zambullida ahora vamos a la quinta y Dios le muestra la falsedad de la vida que lleva a Namán en el pecado de muerte que lo lleva a muerte eterna si sigue ese camino la misericordia de Dios se lo está mostrando a Anamán y por eso puso a su siervo para brillarlo y aquí Dios le está mostrando las cosas para que Namán vea lo que es. Y en la sexta zambullida Namán ya se arrepiente de todos sus pecados. Ya no le importa su lepra y ahora solo le importa sanar su alma en la luz de Dios. Alabado sea Dios. Fijaros que hasta la sexta zambullida, por eso el profeta que tenía la palabra de Dios le dijo, bañase siete veces. Es extraño, ¿no? Hombre, yo quiero que con una vez que se vaya una persona, llámate. Si hace falta estar una hora? Pues una hora. Si hace falta estar dos horas? Dos horas. No, le dijo siete siete veces. Porque en el agua te voy a mostrar lo que tú eres. Y en la sexta zambullida, Naamán ya no se acordaba que había venido ante el profeta a curar su letra. Ahora había, había visto en esas zambullidas, en esas sextas zambullidas, toda su vida toda su vida todo su orgullo todo el mal que estaba haciendo que estaba en las garras de Satanás por el pecado y en la sexta zambullida ya se estaba repitiendo de toda su vida ya había visto la luz de Dios y en la séptima zambullida en la séptima zambullida cuando a Anamán ya no le importaba nada su lepra porque bien dice Dios Jesucristo nos dice si tu ojo es Condición de pecar, arráncatela. Y si tu mano derecha te es para caer, arráncatela. Entonces, Namán, que había comprendido esto, ya no le importaba estar en la tierra de puesto, porque él sabía que su cuerpo en los últimos días iba a ser levantado, glorificado por Dios. ¿Y ahora, ¿qué le importaba de su lepra ya? Si él estaba muerto en el pecado, en el orgullo de Satanás y Dios se lo estaba mostrando todo. Y en la séptima zambullida, cuando Naman ya estaba totalmente arrepentido, cuando Naman ya creía en el poder de Dios, subió del agua en la séptima zambullida y cuando salió del agua toda su lepra había desaparecido. ¡Toda su lepra! totalmente porque él tenía la revelación en el profeta que le dijo métete siete veces en el río de Jordán Amén. y es necesario que primero tú humilles que primero dejes tu vanidad, que primero dejes de adorar los reyes, los ídolos hermanos para que entres en mi verdad y cuando veas la verdad de tu único Dios que te creó de tu único Dios que te puede dar vida Ahora vas a ver cómo tu carne es restaurada Como un niño de 20 años Al subió del agua totalmente sano Sin lepra, no tenía en su cuerpo nada Era un cuerpo ya como un niño de 20 años Alabado sea Dios Pero es que el profeta tenía la revelación de Dios Y tenía que pasar a mar por esa condición de cogerlo para que dejara su orgullo. Y por eso, fijaros lo primero que hace. Os acordáis muy bien, lo voy a puntualizar un poco. Cuando va allí, creía que iban a recibir el control que Y el profeta no lo recibe. Manda un criado suyo, que se vaya. Ya le estaba tocando el punto de su orgullo. Porque se enfadó mucho. Y que yo, con la realeta que tengo, no me han recibido bien que encima ni siquiera se ha dignado a salir el profeta a hablar conmigo sino que me ha mandado un criado pero también tenía que ir allí al agua del Jordán para que viera que él era barro charquín y se arrepintiera de toda la vida que estaba llevando y al final lo curó Dios y a todos nosotros si entramos en la creencia verdadera de Dios pídele a Dios pídele a Dios pero con fe y él te va a sanar. Pídele a Dios, dones espirituales. Y él te lo va a dar. Pídele a Dios, todo aquello que necesita tú Pídele a Dios, verdad. Pídele a Dios, amor. No te se ocurra pedir las riquezas. No te se ocurra pedir entendimiento para chafar a hermano. Que no te lo va a dar. Que no te lo va a dar. Eso pídele al los El demonio te va a dar poder. Para humillar a un hermano y para pisotearlo. Eso, fíjese los demonios. A Dios hay que pedir las cosas buenas para tu alma y para tus hermanos. ¡Amén! Sea Dios. ¡Amén! Glorificado sea Dios. ¡Amén! Pero Amán fijaros que una vez que fue sanado de su lepra y había tenido esa restauración por la palabra de Dios a través de humillarse a Dios, dice que volvió al varón de Dios. Y entonces dice que le ofreció todos los presentes. Todo lo presente le ofreció al profeta Eliseo. Amén. Y Eliseo dijo, vive Dios, en cuya presencia estoy, que no cogeré nada por lo que Dios te ha hecho. Amén. Amén. Pues, la Amén. Nada, señor. Amén. Dios. Amén. Pero fijaros que Jesucristo dice también, lo que hay recibido gratis, valo gratis. Amén. Y él al el siervo de Dios, el toda la riqueza que traía el general Namán y le dijo vive Dios en cuya presencia soy que no cogeré nada del presente que me traes que a Dios. y con esto le dio una demostración muy grande al general Namán y le dijo Señor no darás a tu siervo dos cargas de mulas de esta tierra santa que hay aquí para que yo adore en mi tierra Dios verdadero Amén. que ya no haré sacrificio ni holocaustos a ídolos paganos porque yo he creído hoy en un único Dios porque no solamente hay Dios en Israel porque todos los lados estaban las religiones paganas los ídolos, el adulterio la religión de padre, y por eso dijo él déjame llevarme dos mulas de tierra de esta de Israel para que yo adore a Dios, porque no hay más sacrificios a ningún ídolo, Alabado sea Dios. Amén. ¿Háis creído en la palabra de Dios? ¿Has creído en la palabra de Dios? Amén. Yo os digo una cosa, coger este conocimiento. Muchos de nosotros no nos ponemos en ningún momento, porque nos lo dice la escritura muy fácil, de rodillas en el húmedo. Y porque no estamos adorando a Dios, no estamos adorando a Satanás. Pero es que la adoración de ídolos se puede hacer de muchas formas. ¿Lo sabíais eso? Cualquier hermano que desprecie, estás adorando a un ídolo. Cualquier mentira que diga del el Señor Jesucristo, que adultere su palabra, estás adorando a un ídolo. Tener desconocimiento. Claro, muchos cristianos dicen, yo no voy a la iglesia católica, yo no adoro ídolos adoro a la Virgen pero es que estamos haciendo mucha idolatría en cuanto tú no quieres seguir la verdadera palabra de Dios Amén. todo el que nos sigue la verdadera palabra de Dios todos aquellos que Dios le pone conocimiento de su verdad y no la dice y la tutela está adorando a Dios alabado sea Dios Amén. alabado sea Dios Amén. glorificado sea su nombre Amén. entonces ya él la manda es un convertido totalmente a Dios. Para nosotros tenemos que pedir, tenemos que pedir ese, esa unción del Espíritu Santo, que nos ponga su camino, que nos dé su verdad, pero no para adulterarla, sino para entregarla a nuestros hermanos. Amén. Para entregarla a nuestras hermanas, Amén. no para sujetar a nosotros, para que sean los hombres esclavos nuestros. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Dice que los que siguen a Dios tienen que ser aptos para enseñar. Y enseñar, dice, la palabra está clara, que no dice que te lo guardes, que enseñes. Amén. Que enseñe, que enseñe la verdad, aunque a ti te despegue, aunque un hermano, el menor de todos. Si tú lo enseñas con verdad, si tú lo enseñas con humildad y con amor, aunque llegue un día a saber más que fijaos lo que Jesús digo porque muchos temen esto, muchos temen enseñar para que no sepan las objetas, para ser ellos los importantes, pero el Señor dice que hay que ser ato para enseñar Amén. y si hay que ser ato de enseñar quiere decir que se está enseñando Amén. no temas enseña a tu hermano, enséñale todo a la verdad de Dios Amén. porque aunque él tenga más conocimiento que tú si es un hijo de Dios, nunca te va a despreciar. ¡Ale! Nunca te va a tirar. No temas que sepa tu hermano. No temas. Dale gracias a Dios. No Glorifica a Dios que un hermano sabe la verdad de Cristo. ¡Ale! No temas eso. Porque si no solamente estás en la vanidad de Namán. Y te falta llegar al barro, a chasquín y ver que estás atado por las ataduras de Satanás. ¡Ale! Alabado sea Dios. Glorificado el nombre de Señor. Gloria a Dios. Amén. Yo en esta tarde eh, quería hacer una oración porque siempre Dios me ha puesto mi palabra Amén. en mi pensamiento. Amén. Dios mío, Padre Celestial, danos entendimiento. Pero si nuestro entendimiento es para perdernos, no lo des. Tú sabes lo que más necesitamos de nuestras vidas. A veces hemos incesado que pedimos, Padre, lo que no sabemos llevar, aquello que nos envanece y podemos caer en tu camino. Pero tú que lo ves todo, tú que escudillas nuestros corazones, nos das aquello que necesitamos para nuestra propia salvación. Dios mío.